Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? A ver, acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarper y Sonrisitas Parody Y bueno, en este video, como pueden ver, estamos en una partida de casual de Counter Strike Global Offensive Y bueno, acá me acabo de agarrar una aupi bastante bastante piola Justo acaba de empezar el video y ya... ya tengo la suerte de... A ver... Estamos en calentamiento, vamos a ver cómo, cómo puede llegar a quedar. Me toca de. de terrorista. A ver. Ahí vamos, ahí vamos. 20 segundos y ya empieza. A ser un bot. Eh. Tampoco era para tanto. 10 segundos. Eh, saqué el cuchillo. Pero bueno, <coughs> ya empieza. Ya empezamos. Vamos a ver cómo podemos llegar a quedar. Ya. Eh... Ya no hace falta comprar el.. No sé, no sé si irme. Bueno, iría por.. Veo si voy por A Bueno, tenía pensado ir a B, pero acá por Underpass, no, mejor no me meto. Vamos a ver cómo, cómo está la cosa por acá. Esto. Ay, lo había visto, mira, 90, no, no, no, no le saqué nada, le saqué 10 nada más, lo había visto. Pero bueno, ya la mayoría de, mi, de gente de mi equipo estamos 10 contra 8, en mi equipo somos 8 y ya se van para el site A y... Pensaba, pensaba que se si iban a ir a B, pero como que se dieron la vuelta por medio y. No sé qué onda. Le dio por irse a Saitea A. Pero bueno. Estoy, estoy acá especteando al de. Al de. A un CT y no me había dado cuenta. Bueno, ganamos la primera ronda. Vamos a ver hacia dónde podemos ir. Eh, en. En la segunda. Acá la economía no, no es tan afectada en el modo casual, obviamente, como ya sabrán. Porque ya el chaleco y el casco ya los tengo adquiridos, no los tengo que comprar. Así que, por lo tanto, no gasto tanto. A ver, a ver si me puedo meter... No, no, no, no. No, vamos, vamos. No. Ya me estaba quemando, ya me estaba quemando. Trataba de escaparme de... De la molotov, pero no, sí Ya me sacaron media vida Con Bueno, maté uno, no pasa nada Uh, casi, casi, casi, casi Creo que fue asistencia, creo que no lo maté No, no sé, no vi muy bien ahí el, el kill feed Pero bueno Vamos a ver En... Um... Mmm, vale. ¿Qué estará pasando? No, no, están, están yendo para medio. Y hay uno en palacio, estoy viendo el minimapa. Están tratando de rotar a B. Sí, quieren rotar a B. Vamos. No, ya quedan tres contra... No, no. Mm, Tantas chances no tienen, o sea... Ya la mayoría están en medio, pero rotan fácil justamente por estar en medio. Ya. Todo. Oh. Ya está. Y bueno, acá también en, en casual tenés el. El Defuse ya adquirido, no, no hace falta comprarlo. Por lo que también te ahorras 400 de economía. Eso está bueno también. Bueno, ya con los 1000 de chaleco y casco, ¿ven? Y no me deja comprar más de una de una flash. La puta madre. A ver que si... Quiero ver si puedo... A ver. Ay. Ay, Dios. Es que me apunta... Es que, bueno, primero que tiene M4 y es reprecisa, así que... Que me apunta directo al cuello... Y, de, y el retroceso lo manda a la cabeza... Y me termina haciendo mierda... Aparte... Está bastante difícil porque... Eh, se ven... Se van todos para... Se van todos para medio... Y... Y ya se fueron para medio un par de veces... Y ya como que están bastante... Ya como que tienen muy en cuenta... Que van a estar ahí... Por lo tanto ya los hacen mierda... Y... Toman el control de los sitios... Especialmente de la... Bastante antes que nosotros... Porque... Nosotros nos tardamos bastante en, en ir hasta, hasta el sitio, porque, bueno, primero que nada nos quedamos ahí en el sitio A, en caverna, a, haciendo un poco de pre-game y, y ya le damos... Hay que, hay que tener eso en cuenta, porque le damos tiempo al, al otro equipo de... Sin darnos cuenta de de entrar allá al site y acomodarse para... hasta la bomba dropada, la puta madre. Sí. Ah. Pelea de Aupers. Ah. Tiro mal la, la Molotov, hijo de puta. Sí, sí, sí, sí. Tomá, tomá, tomá. Uno contra dos. Me parece que estará en la, en la cornisa de arriba, no sé. Mm. Está bastante complicado, ¿no? Ya 20 segundos, ya está muy jodido. No llegará... Ah. No, no llega. Si no hay nadie en el... No, no. Si no hay nadie en el sitio que tiene una mínima chance. No, no, no, no, no. No, no. Justo, justo. Por unos segunditos. <ríe> Pobrecito. Pero bueno, voy a, voy a ir rápido a Saite ya que aprovecho que. Aprovecho que no hay. Que no se mete tanta gente ahí. O sea, se meten más en medio y en A porque ya nos vieron varias veces, varias rondas ahí. Pero bueno, el que llega a. El que llega a ganar ocho rondas primero gana. No lo vi, boludo. No lo vi. No lo vi. Yo ya había revisado ese, esa parte y no, no. ¿Habrá estado atrás de la pared o será que no, no? No sé por qué me, me despisto de esa manera. O sea, habrá posicionado muy bien el guanta pelit. Eh. No, no me mató de guanta, pero... No sé. Algo es algo. Vamos. Bueno, acá se me cortó la grabación, pero bueno, vamos a. Estamos, ya ganamos la segunda ronda, estamos empatando. Sip, sip, sip. Estamos. A ver si. Bueno, ya. Ahí tenemos cuántos, tres aupers ¿O, o. Sí, tres o un poco más. Bueno, yo me agarro la bomba porque si no. La. La ventaja, si llegamos a tener ventaja y no tenemos la bomba, es un requilombo. A ver, ya está. Estaba revisando ángulo por ángulo, ¿ven? Ángulo por ángulo. Ya, ya van quedando pocos. Estuve revisando ángulo por ángulo porque si no... Eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de tomar eh, un sitio... Quedan bastantes de, de, de lo, del equipo contrario y... No, no, no, no, no. Me vino por apartamento. Nah, 19 de vida. Ya tranquilamente lo pude haber matado. Pero no pasa nada porque ganamos. Ganamos la ronda. Vamos. Sí. MVP Scarpelli. Vamos por colocar la bomba. Bah, que no maté a nadie, pero... Ven, ven lo que les decía. Tomé, aproveché eh, la ventaja esa de, de que no había tanta gente en B. A ver, vamos a ver cómo... Está de que no había tanta gente en B para... A, ven, vieron que apenas entré no había nadie, fui revisando y no había nadie, pero... Ah, casi me haces mierda. Ahí está. Toma, con 10 balitas eh, No sé si fue un one tap Porque no sé si lo maté con mi última bala por... Pero bueno Quedan 3 nada más Pensé que había una FK en CT pero no A ver oh. El último que queda El último que queda Ahora estaba por. Con sí. Estaba en conector. Estaba viendo el mapa y no. Estaba viendo el mapa y lo veía por conector y ya lo mataron. Estaba pensando en hacer un. Un pica ahí cortito, pero. Al, al ángulo de conector, pero. No, no hizo falta porque ya, lo, ya había varios ahí lo hicieron mierda ya. A mí me gusta porque, tipo. Está, está bueno el, el estar parado acá y que. ...y que te gasten las utilidades así y... ...o sea, se gastan todas las utilidades pensando que vas a venir de golpe... ...y en realidad los estás esperando y ya... ...para cuando se gastan las utilidades, ahí vas y los matas O ellos pushean al pedo sin... ...o sea, caverna... No, no, no. ¿Qué le pasa a ese tipo, boludo? O sea, se había quedado sin balas. Se había quedado sin balas y yo... No, no, fue muy arriesgado, pero bueno. Dale, dale. Se había quedado sin balas. Uh, uh, uh, uh. Ya, ya queda uno, ya queda uno. Normalmente en competitivo, cuando faltan pocos segundos para detonar la bomba, hay que ir a buscar al... El... A los últimos que quedan para, para... matarlos. Y así que no tengan economía para las próximas rondas. Pero bueno. Vamos. 5-2. Eso es algo muy bueno. Ah. mira. Spawnee en el mismo lugar. Ahora voy un poco a B. Para ver qué, qué onda. No sé si... Igual con... Cómo, cómo funciona la economía acá. Por más que... Que mate. Se pueden comprar armas buenas. O sea con... Por poquito ya les alcanza Yo normalmente lo que hago es hacer un poco de ruido Acá y después voy a rotar por underpass A, a medio y después a site B Y me metí una granada que me hizo mierda Pero bueno A ver No sé voy a ir por, por site B No por un underpass a medio A ver veo en el minimap alguien Creo que está en conector, creo que está en conector. Vamos. Todavía queda... Ya que falta poco, falta poco. Estaba en conector y le tiré ahí un humo para que no. para que se vea obligado a, a ir a. a ventana, pero no fue. No fue a ventana y me sacaron 50 de vida de un granadazo. No me di cuenta dónde estaba la granada como para. como para esquivarla, pero. alguna no pasa nada. O sea, tuve, tuve la suerte de que sobreviví, pero aún así. aún así. Eh, habría que tener cuidado, pero bueno. Ya nos quedan dos rondas y ganamos. Ya nos quedan dos. Vamos a ver cómo queda esta. Ay, ya ya se gastaron la, la molotov al pedo. No. Me tira. Ah, no. Esa era de mi compañero. Sí, sí, sí. Acá no hay friendly fire, por suerte. Hacer la misma jugada de hacer un poquito de ruido. Aprovechar el ruido para que se piensen que vas a ir a B, pero vos terminas rotando. Ahí va. Aprovechamos para entrar por Underpass a conector y después aceite A. Dale, dale, que quedan unos pocos en CT, no pasa nada. Dale. Planten la bomba de una vez, dale. Dale, dale, dale, vamos, vamos, ya para terminar, a VP se fue, se fue a la mierda. Se fue. Ahí está. <ríe> Nos cope a la planta. Ah, queda una ronda más, pensé que era la última. Pero. No por ahora. Vamos a ver a hacer una, un par de, de jugaditas en, en. en. A con. Con la AVP. Pero bueno. Para terminar, obviamente. Ya son 10 contra 10. Antes eran 10 contra 8 y no. No? A ver, no hay nadie acá No hay nadie en, C en CT, me, me, me preocupa bastante Como esté la cosa ahí Como esté la cosa ahí Ahí está, ahí está. Se ven en el mapa, se ven en el mapa. Ya los mataron, ya los mataron. Ahí está. ¿Le habré hecho algo con él? No, no le hice nada con la WP en la madera. Está en conector, está en conector. Sí. Lo vi en conector en el mapa, así que bueno, ya la ronda está más que ganada obviamente, pero... Sí, sí, sí, sí, está ahí, está, está en conector por, por underpass, sí, ya está, ya le ganamos, ganamos la partida, la ronda por una ventaja bastante buena, quedé como, quedé como duro de matar, <risa> cinco rondas seguidas sin morir, bastante bien, pero bueno. Bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado, fue un video así bastante express, bueno bastante larguito, pero bueno, ya creo que ya no sé si superamos los 20 minutos, pero bueno, nada, era eh, simple, Nada, simplemente les quería eh, decir que, nada, perdón si tardé bastante en subir video, lo que pasa es que bueno, por temas eh, personales eh, tardé bastante, o sea no me dio el tiempo literal a, a grabar y editar, pero bueno, este video no sé si lo van a ver. Bueno, hoy eh, es 25 de septiembre. Así que no sé si van a estar viendo este video hoy o, o, un, o días después. Dependiendo, eh, no sé cuánto tarde en editar y, y subirlo. Pero bueno, eh, nada. Hasta acá yo el video. Espero que les haya gustado. No se vayan sin dejar su like acá abajo. Compartir el video con su familia, con sus amigos o con quien quieran. Eh, próximamente voy a ver si puedo llegar a traer eh, eh, como había dicho en el video anterior de, de Among Us eh, videos reacciones y un poco más copadas y de vez en cuando algún que otro video de Counter Strike Nexon Zombies no sé pero bueno todo su tiempo eh, síganme ya saben síganme en Instagram que lo tienen abajo en la descripción estén atentos a las publicaciones de la pestaña de comunidad que si quieren comentar este video Comentenlo en la, obviamente, en la publicación de, de, de mi pestaña comunidad donde pongo el enlace a este video para la gente que no, no llegó a verlo que lo vea. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Si son nuevos en el canal, suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye. gustado